Yo te miro, mis ojos sienten un hastío Puro pelón aquí en el cantón, ando tumbando todo el cantón Otro cartón, otro cartón, no le paramos locos de Simón, sabe que es show sabe que Show. Aquí la vecina se pone un guamón Sabe que no, sabe que no Ni madres cambiamos hasta el panteón Cuando salimos de casa Se prende el cerro, lo sabe la raza Que mostaza, rólame un paisa Dice tu jaina, sabe que tranza Huevo que sí, póngase loca Con toda mi tropa, ya sabe que usa, Huevo que sí, póngase loca Con toda mi tropa, con esta rola Cuando se junta mi flota El humo se nota muy lento, flota Armamos una loquerota y en corto el coco rebota Ando con todos mis vainos, los que la potan. los marihuanos Ojos tumbados y dilatados por el efecto que nos causamos Un nos vamos y no regresamos, si no la pensamos mejor disfrutamos Pa' que recuerden como la pasamos, rimas y ritmos aquí la zumbamos Con el dinero o sin dinero, hago siempre lo que yo quiero Pero prefiero tener más ceros, hay que ser sinceros Saludos a todos los locos, también a todas las locas Puro grifote se nota Que me apoyaron y me dijeron que era muy bueno Y aquí les sigo con otros versos Mientras María me da unos besos todos los días como los comienzos Y aquí les sigo con otros versos Mientras María me da unos besos todos los días Yo no sé lo que vaya a pasar Esta vida que ya va muy mal Pásame un pase, pongo una base Pa' que repase, que chance No me señales si y nada sabe Vaya la caber, sigo un nave Efecto grave, pásame el micro Para que grabe. otra rolita Pa' las morritas, puras bonitas Puras chorritas, así me sabe la clica, sigo de loco y eso no se quita Otra ronita palas las morritas, puras bonitas, puras cholitas Así me gusta, no sabe la clica, sigo de loco y eso no se quita Vida maldita y adicta, demonios, palabras meditan Vida maldita y adita demonios, palabras meditan Voces me dicen que fume más grifa Es el pincher, el oh. Dos, uno, tú sabes, ya tú sabes Represente la red la, ya ya mal yo no sé lo que vaya a pasar que vida que ya va muy mal sé que yo voy a fumar con las rolas que yo grabé yo me voy a mal viajar ya yo no sé lo que vaya a pasar esta vida que ya va muy mal solo sé que yo voy a fumar con las rolas que yo grabé yo me voy a mal viajar ya